Del vaso, y esto es, ya sabes, para qué es la culpa. Quisiera morirme en una buena peda, que esto de amarte me trajo problemas. A través del vaso, ya miro tu cara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 Tú sabes de penas, a los cuantos tragos me olvido de ella. Ella me cambió por unas monedas. Hoy quiere volver, mejor que no vuelva, porque no quiero saber de su vida. Recordar sus besos, solo me lastiman. A través del vaso yo la sigo viendo Porque como un loco La sigo queriendo La sigo queriendo Y esto va para todos esos amores Que se dejaron por un tiempo Y que al pasar el tiempo Quieren regresar O quieren volver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 Solo me lastima a través del vaso, yo la sigo viendo, porque como un loco la sigo queriendo, la sigo queriendo. Freddy.